Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Tauro, yo soy Mari bienvenidos al canal Mariposa, Monarca, Tarot. No estoy teniendo mucho tiempo, por eso es que ven que ya no, en este, en estos tiempos, va a redundancia, no estoy, ten, estoy teniendo mucho menos tiempo para seguir leyendo, por lo menos de la forma que lo hacía. Pero bueno, aquí estoy para hacerle su rueda solar. Estoy haciendo también de vez en cuando, porque lo que es, por mucho que quiera hacer las cosas de forma... Eh, secuencial, de forma, tú sabes, estable, no puedo. Yo sabía que esto venía si yo empezaba a trabajar en la calle. Pero bueno, cuando puedo, a pesar de haber dicho, voy a tratar de hacerlo diario, estoy haciendo unas reflexiones pero con este tarot, con este tarot, con el tarot del símbolo, los invito a que pasen por mi página de Facebook que ahí sí hay varias reflexiones sobre, la, eh, sobre la, las cartas que vayan saliendo. Yo las dos primeras que hice las hice porque quizás se acercarme el tarot al simbolón, pero la última que, que grabé, que ustedes la tienen en este canal, ya tarot irete no existe, se llama ahora, ese canal se llama El Universo Nos Habla, bueno, les decía, esas dos primeras reflexiones que hay en mi muro de Facebook, Mariposa Monarca, fueron porque yo me quise acercar al tarot, al simbolón, pero ya a partir de esta que ustedes tienen en forma de video, y las demás que vendrán, es porque estoy haciendo una meditación breve, no es una meditación como tú sabes, pero hago una meditación, una conversación muy con mi interior y con el universo, ¿ves? y estoy pidiendo respuesta a través de una carta que yo elijo y les estoy haciendo la reflexión a partir de la carta que estoy eligiendo luego de hacer una meditación y preguntarle al universo, un tanto como guía para nuestro mundo interior, no es, digo, nuestro propio mundo, como para la sociedad, ¿ok? El mundo social que estamos teniendo, que ¿okay? Como humanidad, enfrentar o vivir entre ellos. Bueno, ya he explicado esto, que ya no se llama Taro Irete, la otra, el otro canal, no me gustaba ese nombre, me parecía la mente que decía... No sé, Tareco, Tarequerete, qué sé yo, yo decía, ay, qué nombre más raro. No me gusta. Bueno, finalmente aparece el nombre que me gusta, se llama El universo nos habla. Por si acaso, ustedes ven que no he subido por este canal Reflexiones sobre el tarot de astrología. ¿Ves? Pues entonces tienen ese segundo canal que ya no es taro Taroirete, Yo de todas formas debajo del video les voy a ir poniendo eh, todas estas cosas, ve los links y cosas así las lecturas de amor de los solteros y solteras, veo que hay gente que se están retirando del canal, hay quien me ha escrito, entonces ya no vamos a tener lecturas de amor solteros y solteras bueno, eso es a discreción mío, mía y eso es mi tiempo a duras penas puedo subirles reflexiones de 7, 10 minutos quizás y esta lectura, si estoy teniendo que hacer un sobrefuerzo, lo más lógico es que sea, tú sabes, congruente con lo que estoy haciendo. Cada quien está viviendo su mundo, su vida. Yo vivo la mía, ¿ok? Y si yo tengo que reforzarme, re esforzarme para hacer lecturas de amor, las voy a poner en, co en by coffee me. En By Coffee me es una aplicación que las voy a de, se la voy a dejar debajo del video. La persona lo mismo puede, pagar una membresía por 5 dólares al mes, que yo le pasaría igual el link, o pagar la lectura de 10 dólares, dependencia si es de economía o si es de amor, de 10 a 15 dólares. Tienen la posibilidad de pagar membresía en el canal. ¿Pagas membresía? Pues te paso el link. ¿Ok? Ahora, si pagan membresía, me lo tienen que hacer saber, porque la plataforma no, no se comunica con el creador, por lo menos hasta donde yo leí, no se comunica con el creador para decirle, mira, Juaniquito Pérez te está, te está pagando membresía. Sí, cuando yo me meto en mi hoja de mi estudio eh, del creador, sí ya veo las personas que están pagando, ¿ves? Pero por sí o por no, las personas que paguen membresía, háganmelo saber. Y ya yo después, dentro de los poquitísimos tiempos que estoy teniendo, quizás, no sé, pueda hacer una lectura de 10 minutos. No sé, algo así, algún incentivo. No es que me estoy comprometiendo a que tú pagues esto, pagas aquello vas a tener esto y vas a tener aquello. No. Ahora, si se empezara la membresía de un lado, o de coffee by coffee me, o el canal pues ya hay una... hay un tratamiento distinto con esas personas, ¿ven? En fin... les explico todas las variantes que traigo. Aún no he podido enfrentarme así a esa, que yo les decía, las personas que no tienen trabajo. Hay una compañía que es de venta, yo no, no le he dado de frente porque tengo muchas cosas, hay muchas cosas que le estoy haciendo de frente en estos tiempos. Personas que hayan vivido, las personas que hayan vivido situaciones entre el 2011, 2013, es posible que en estos tiempos les regresen esos temas que no hayan cerrado, en cualquier sector, en cualquier eh, perfil de tu vida. En el caso mío, soy asistente, es lo que estoy trabajando, pero soy enfermera registrada que no, no he pasado Dios mediante en este año yo paso ese examen, ven no he cerrado todavía, entonces astrología, tarot, bueno el tarot hace ratico, pero bueno, el tarot lo pongo en práctica ya para el mundo, no solamente para mí dos o tres, no, astrología, tarot, numerología no he podido terminar completo, pero enfermería que está en el aire, asistente enfermera está en el aire ¿cómo lo hacemos? ¿Ve? así me habla el universo pues así les digo a ustedes miren los perfiles de ustedes de las casas de ustedes a ver qué ha sucedido en esos años que no se ha cerrado es el tiempo de ponernos a prueba se queda en nuestras vidas o cerramos ya esta historia para bien y para bien siempre va a ser para bien Ok, yo estoy trabajando. Les estoy subiendo. Bueno, les subí un mini video con dos o tres fotos que se las hice. Video para que me vean toda encapuchada, toda <ríe> parezco una marciana. Estoy trabajando con los, los casos y, eh, y también casos que no tienen al visitante con corona. Los estoy trabajando a al, al directo y los estoy trabajando recovery, es decir, que se están recuperando de no soy de infundar el miedo, pero por favor protéjanse, este tema que nos quieren aislar de la sociedad, que nos quieren, que nos están manipulando, crean todo y no crean nada, o lo que es obvio, por favor, es un personal de, de enfermería de la salud que les está diciendo a través de estas de estas lecturas, protéjanse, es lo único que les puedo decir no importa edad, ni raza, ni religión, ni si son gordos, flacos, si son saludables, lo que sea, más propensos las personas que tienen patologías de base, que si asmático, que si taca, taca que si no sé, cualquier patología de base son más propensos, son más delicados, por favor, protéjanse, lávense las manos, todo lo que les han dicho, independientemente de que haya un plan, no sé qué, según la conspiración o según lo que es real, lo que es obvio es que tienes que prepararte para lo que se está viviendo con este visitante con corona. No, no es juego. No es juego. Nada más les digo. Se lo hablo así para que entiendan el énfasis de la seriedad del problema, no que cojan miedo. Tien, vivan su vida, pero respeten los límites. Respeten lo que es favorable. Y para que no se busquen la quinta pata al gato. Para que no se la encuentren, mejor dicho. Voy con Tauro. Rueda solar para agosto. Sinceramente les digo, no sé en qué fecha estoy. No sé. Te sale primera casa cuatro de varas. ¿Cómo estás mirando la situación? Un poco más cómoda para ti algo más de equilibrio, ¿ok? Estás mirando la historia que estés viviendo, con el yo soy, imagen, yo veo, cómo me veo con un 4 de varas. Hay algo que se beneficia en tu vida, ¿ok? Puede ser invitado a una fiesta o tú a hacer una fiesta o hay un plan que pudiste haber tenido en un 3 de varas que ya por fin se... Eh, ¿Cómo decir? Se, se llega a la base, se complementa, ¿ok? Con un 4 de varas. Estamos hablando de base con el 4, ¿ok? El emperador. Entonces hay algo que tú has estado trabajando, algo que has estado esperando que finalizara con éxito, lo estarás logrando en esa primera casa. Hay algo que tú miras con más positivismo o con más, eh, ¿cómo decirte? Con, mejor, con éxito para ti ¿ok? la segunda casa en la segunda casa el recurso que vas a tener es un 9 de copas por favor si ustedes ven que no se ven las, las, las cartas yo trato siempre de ponerle antes de terminar pero si se me pasa y no se ven yo estoy explicando las cartas no, no es necesario todo el tiempo de ser como el santo Tomás ver para creer yo hago de esta manera, pero hay momentos que estoy hablando y cierro y no me doy cuenta. Pero es, hablo altísimo y voy parada por parada, ¿ok? Es bueno que lo señalen, pero no me lleven tan así, que ustedes saben que yo me llamo María Clara. No me llamo Mari, me llamo María Clara, porque con la claridad que estoy hablando, que estoy mirando, te leo. Para bien y para bien. Segunda casa... Recursos, posesiones, valor, autoestima. Tú estás sintiendo mucho regocijo. Estarás sintiendo regocijo. Ok. Aquí hay un tema incluso de sentir tu ego. Tu ego puede estar sintiéndose satisfecho. Pero también ahí los recursos son la, ¿cómo decirte? De, la experiencia que tienes. ¿Ves? Con respecto a situaciones sentimentales ponerlas como, expresárselas al Universo. Con ese sentimiento que tienes y que quieres que, te, que tener en tu vida, expresas al Universo. Claro, les, les continúo, no sé qué fue lo que pasó con el traste ese que... me da por mirar para la cámara y resulta ser que se había apagado la... la grabación. Continúo con la misma lectura, ¿ok? Entonces, por si acaso, no sé dónde se quedó, no, no revisé, no tengo tiempo, tengo que ya. Ok, por si acaso, les decía, Casa 5 Prosperidad, algo que se logra, un dinero que te entra, por si eres una persona que te dedicas a hacer trabajo donde tú eres tu creador o el creador de tus de tu proyectos, que te dedicas a trabajar por ti, que eres autónoma. Ok, te sale aquí un 9 de. de... Oros, pero también te sale un romance, ¿ok? Un encuentro. Un encuentro bonito, un en encuentro agradable, ¿ok? Sensual, sexual. Eso es lo que te, te estaba diciendo. No sé en qué parte se paró la cosa esta. Qué rabia me da a mí. Te corta el hilo. Esto es, tú sabes, tú tiene de todo un poco. Como un traste de esto no, no funciona para colmo. Ok, en la casa 6 te decía cuatro de oros. Cuadro de oro, hay cierta estabilidad en el trabajo. Puede haber una cierta situación que necesites más, más pensar, meditar, ¿ves? Ser metódico, pero que no esté cerrado o cerrada a nuevas circunstancias que le sean planteadas, ¿ok? Si tienes posibilidad de hacer cambios, es tu pregunta. tienes, ¿Tengo posibilidad de hacer algún cambio de trabajo? Bueno, yo con esa ventanita abierta sí lo que te digo es que realmente te pares en ella, es decir, te, te vuelvas la observadora o el observador de la situación que estés tú viviendo y mires hacia afuera a ver qué encuentras. Aquí, si ustedes miran, el gato que es bien haciendo la intuición, le estás como indicando a él, ve hacia la, hacia la ventanita, ves, como mira, ven por aquí, mira. A pesar de que sea una noche, hay cierta iluminación allá afuera, ¿ves? Entonces, como que mires bien, que te replantees bien el cambio que quieres hacer. Si vas a salir de Guatemala para meterte en Guadapeor, peor, ¿ves? Que seas metódico al tomar decisiones o al o que pienses mejor y que no te. No te como Que no seas, tú sabes, un cuadro, que no te. No te sigas encerrando solamente en lo que tú piensas que deben de ser las cosas como tienen que hacer, no sé qué, ¿ok? Que mire las variantes realmente y que no tomes decisiones precipitadas. En la casa 7 te sale como una nueva relación o esas relaciones pueden tener un nuevo curso, ¿ok? Pueden encontrar una nueva manera de eh, arreglar ciertos temas, pero también te viene como una sociedad, con una nueva sociedad con alguien o con algunos Okay, que, que mm, por lo menos la visión que se tiene a futuro es una visión de prosperidad, de arrancar con lo que se tiene y, ¿cómo decirte?, que están conectados, que están teniéndose en cuenta los mismos intereses en esas sociedades, okay? en esas nuevas sociedades. Si las tienes ya, pues va a haber un cambio positivo, mensajes, eh, papeles que te llegarán que cambian el curso de algo en tu vida, papeles que son muy importantes, noticias de trabajo, noticias donde una posible, también te decía, sociedad, ¿ok? O si estás en algún juicio, tú sales triunfante, recibes un dinero, en algún juicio que tengas, alguna corte judicial, cosas así. Pero todo lo estoy mirando de una forma muy fresca en esa casa 7, ¿ok? En la casa 8 te sale lo que es la transformación, la sensualidad, la sexualidad. Ay, discúpeme, déjame tragar. <ríe> la sensualidad, sexualidad, sexualidad entregas, trans entregas, es decir, valores compartidos con otras personas, la transformación, la casa esta, yo estoy mirando aquí, eh, un 7 de copas y es la misma línea donde está el 9 de copas. Bueno, ¿será posible en estos tiempos para Tauro un, ta un tanto fantasear o un tanto divagar entre, tú sabes en, ese, en, en tu mundo emocional es posible pero bueno, ojos con esa carta con un 7 de copa, porque sí puede ser que te, que te conectes o que te reconcilies y con alguien ves, de forma sentimental o incluso en amistad de cosas así, todo lo que tenga que ser con, ver con relaciones, ok y eso un tanto te, te mantenga en globo te mantenga en esa eso que se siente después de wow, conecté con esta persona que me es afín o me reconcilié, esa, esa sensación, ves, no está mal, y más que 7 siete de eh, copas en la casa de Plutón, ves, en la casa 8. y eso es Venus en Plutón también, en Scorpion, ves, entonces hay una, hay una cierta intensidad que no es para decirle, oye, déjate de fantasías, no sé qué, no, no, no, lo, miro, no lo recibo de esa manera, pero sí es el tip de las autoexigencias, ok. O que queramos cambiar muchas cosas, o que queramos obtener muchas cosas, que le demos tiempo a esas cosas, ok. Porque si yo estoy mirando el 9 de copas, en el 2, 8, ¿ves? Estoy mirando el 9 de copas y 7 de copas, como que hay demasiado mar, demasiada agua, demasiadas emociones, ¿ves? De cierta manera es bueno vivirlas, pero mm, siempre con una alerta, ¿ok? No es que no lo hagas, sino que tengas en cuenta eso de sus siete de copas, que quiere anillo, quiere casa, quiere estudios, quiere salud, quiere, quiere, quiere, quiere, quiere. ¿Ok? Si estás transformando algo, ve a una cosa primero y después las demás. En la casa nueve, ¿ves? Ahí sí te tengo que poner en alerta. En la casa nueve filosofías... Eh, religiones, estudios superiores, publicaciones, viajes largos, el extranjero, bueno, ahí yo estoy mirando de cierta manera como cierta obsesión, ahí te lo tengo que decir, cierta obsesión con una creencia, cierta obsesión eh, con una religión, fanatismo puede haber, o alguna tendencia que tú tengas que de cierta manera lo estás mirando muy eh, ingenuamente, ¿ves? Donde hay una cierta manipulación o donde hay un credo que no está muy claro para ti porque eres tú el que te estás consultando. Entonces como que de cierta manera puedes estar en una tendencia, te decía, donde tú te sientes o donde tú no te das cuenta quizás porque estás en ese siete de copas, pero está siendo como cerrado, manipulado, orquestado, ¿ok? Y también es como tener ciertas dudas, no sé, como tienes tantas cosas en planes, algo que quieres, hay tantas cosas que quieres lograr, quizás también es ciertas dudas, ves de si es posible, lo mismo sea graduarte en una carrera, viajar al extranjero, ciertas dudas, ciertos miedos, o si estás conociendo a alguien que es extranjera o extranjero, ves ciertas dudas, no estás claro clara, quizás también puede estar pasando eso, sin embargo, te sale desde aquí para acá, ¿ves? Desde, desde el, el, el paje de oros, siete de copas y el diablo. Sin embargo, aquí te sale que, que optes por lo nuevo o que optes por situaciones nuevas, para, como nuevas direcciones en las cosas, ¿ves? Nuevos caminos en las situaciones que sean. Es lo que te sale. Es más propenso a las cosas nuevas, pero sin fantasía, porque entonces puedes caer en ciertas obsesiones, ciertos controles, ciertas manipulaciones, ¿ves? Y no fluyen como realmente el universo le está dando los deseos de regalarte algo. No lo echen a perder. Entonces, en la casa 10 tienes un triunfo, ¿ok? Tienes una nueva perspectiva porque te lo trabajaste. Cambio de fortuna, ¿ok? A esta carta es una carta de prosperidad, de expansión. Es una carta de tocar la cima del éxito, ¿ok? Como que se cierra un ciclo que tú has venido viviendo para nuevas oportunidades y situaciones difíciles de esa esfera se retiran y situaciones más favorables y con éxito si tú te aplicas ok, con la rueda de la fortuna también la persona tiene que ponerse o debe de poner también sus herramientas, su sabiduría, lo que ha adquirido en función para poder crear el cambio también que es lo favorable que cambies ok, pero también es una carta de fortuna es una carta de eh, un nuevo, una nueva oportunidad que te, la vida te da, una nueva visión donde la persona debe de poner su parte, okay, debe de ponerse a prueba. Es una carta que no siempre se dice, ay, tú sabes, tengo el triunfo en las manos. No es una carta de riesgos también, ¿ok? De riesgo, pero como está saliendo de la manera que sale, es decir, no sale invertida, entonces es un riesgo afortunado, es algo nuevo, o, o lo mismo sea el, el alcance de lo que tú has venido eh, pidiendo y trabajando, ves, un, gran, un cambio en tu, en, es un cierre pero con éxito, con fortuna, como que nueva probabilidad se te abre para que seas, para que fluyas con algo nuevo situaciones difíciles se retiran, situaciones, oportunidades, la vida, oportunidades nuevas, la vida, puertas se te abren en esa casa 10, ¿ok? En la casa 11 te sale eh, lo que es amistades, grupos, metas, deseos, ideales, sociales, pero también en la casa de los clientes. Y entonces como que tú estés pensando en trabajar algo, hacer algo distinto, pero también es tomar nuevos cursos, esta, eh, quizás hasta un poco estudiar, analizar tus amistades, de la forma que te estás relacionando, ponerle un poco de énfasis, porque es como que Tauro no está queriendo perder tiempo, no está que no está queriendo estar en las musarañas, ¿ok? Es lo que miro, pero también se te replantea, como o tú te replanteas, o lo mismo sea una amistad, un grupo, el tiempo que gastan las redes sociales, las causas sociales, si tienen de verdad pie y cabeza, pesco, estás muy fundamentada o fundamentado, ¿ok? Y entonces en la casa 12 te sale como que piensas en una mujer o en una persona con un arquetipo un poco eh, desafiante, ¿ok? Para Tauro, una mujer, en este caso sale una mujer valiente, una mujer linda, una mujer de de cómo decir de coraje una mujer atractiva una mujer magnética de esos de cómo es fácil socializar ella puede ser una o una jefa o puede ser un puesto que tú quieras ves como una gran amistad con alguien muy especial para ti o un trabajo de hechicería que quieras hacer también puede darse caso que estés pensando en eso ok pero lo que sí estoy mirando es mucha intuición profunda buenísima intuición para Tauro, voy a sacar dos cartas para las, los matrimonios, recuerden que solteras y solteras si tengo tiempo de hacerlas, muy apretado el tiempo, por supuesto, porque si no no hubiera empezado a trabajar en la calle, me hubiera quedado aquí ganando dos centavos en la hora, ve y podía tener todo el tiempo del mundo y más, pero no tenía dinero, entonces ahora tengo un poquito de posibilidad, pero no tengo tiempo para estar subiendo lectura, ¿Me entienden? Tengo que seleccionar, ser muy selectiva, 8D, oro, recuerden que yo soy solar, Tauro, ¿ok? Tengo que ser muy selectiva, a ver cómo le voy a hacer, porque si sí me interesa ponerme granito de arena, ¿ves? No irme de, este, de esta tierra, de este universo, materialmente, sin haber dejado mi huella, ¿ok? Para que después no me regañen cuando llegue, regrese a mi verdadera casa, no me regañes. Me dijiste que ibas a hacer tu compromiso era esto y no lo hiciste. Bueno, en fin. Para las relaciones, dos cartas. Te sale... Valió la pena esperar. ¿Ok? Para esas personas que estén solas o okay. que... Se quieran, eh, haya, no hayan tenido, no se les haya abierto la probabilidad de una posible reconciliación. Bueno, aquí dice: Valió la pena esperar, vale la pena estar esperando por, entonces dice por el tiempo divino, ok, que está haciendo el trabajo en tu vida amorosa. Dice: Divine, sí es timing, timing, Divine timing is at work in your love life worth waiting for ok para las personas que están solas no se desesperen no se desesperen el universo el tiempo divino está trabajando en tu vida amorosa ok pero en este caso sería para las parejas ya posible reconciliación, dice, eh, bueno, sanar las situaciones de la familia, ¿ves?, lo mismo o sea que estén proyectando en sus relaciones situaciones de su infancia no arregladas, hay que trabajar siempre en el perdón de la familia donde, nos, donde, nos, donde nacimos, aunque no la hayamos elegido nuestra alma así pudo ser. Ok, si se tu vida amorosa se beneficia así como tú eres capaz de perdonar a tus parientes, es decir, hay que perdonar las heridas de nuestra infancia o situaciones desagradables con nuestra infancia, nuestros eh, núcleo familiar. Tauro, gracias por tus visualizaciones, gracias por tus likes. Discúlpeme, se cortó esto, no quise cortarla, no quise Retirar la lectura y empezar nuevamente son 13 minutos que me está costando a mí mi tiempo de descanso de hacer otra cosa, ¿ok? Entonces, gracias por tus visualizaciones, gracias por tus likes, gracias por tus comentarios, luz y bendiciones. Bienvenidos a las nuevas suscripciones. Y ya voy a pedir la carta del universo, aunque no la voy a desarrollar, no. No porque se puede ligar con la lectura esta y yo no se la estoy haciendo en ningún signo, No. Ok, es todo Tauro.